Angie, preciosísima, hola ahí, ya te vi. Hola, hola, buenos días. Bueno, ya tardes aquí. Ay, pues qué digo, que nada más de escucharlas, este, estoy así súper emocionada. Hace unos segundos que hablaba Magda, casi rompí el llanto de la emoción. <ríe> Y pues igualmente que como todas, pues mi profundo agradecimiento desde el fondo de todo mi ser a Shem por, por, la, por la vida, por la oportunidad. Ay Dios. Esas es lágrimas son de, de emoción, de, de gratitud. Ay gracias, gracias, gracias gracias, en verdad no tengo más que decir más que gracias gracias por la vida de Aide, por, por el rap, porque a través de, de Aide pude empezar a, a conocer y a ver todo, toda la obra que él hace y, y la gracia que Dios ha puesto en él y la sabiduría y todo lo que comparte, que guau, que, wow, que llena nuestras almas. Y, y creo que todo aquel que viene en busca de, de la elevación de su alma, del conocimiento de Dios, pues he visto que la mayoría venimos por, por una necesidad, ¿no? Que Dios, a través de situaciones, de necesidades, nos, nos va trayendo hacia hacia él, hacia su conocimiento y, y yo veo pues la manera en que he dado unos pequeños pasos por esa escalera, creo que a lo mejor un paso tal vez, pero que ha sido pues para una bendición enorme en mi vida y he podido descubrir en mí la divinidad que, que hay, este, el valorar cada aspecto, cada cada situación, la belleza, la bondad, la misericordia de Hashem en, en todo lo que hay a nuestro alrededor. Y pues estoy enormemente agradecida y me siento bendecida. Y este momento para mí es, es muy emotivo. Agradezco mucho todo esto. Muchas gracias, Raúl. Le, le bendigo en mis oraciones, lo pongo todo, todos los días, mañana, tarde y noche, para que Hashem siga dándole toda esa luz que usted desparrama sobre todo aquel que lo ve y, que, y a donde llega el mensaje que usted nos da a través de, de ese amor que tiene también. Le bendigo, le honro y, y todo mi gratitud para todas, para Tab, igual ha sido una bendición enorme y, y ver los milagros y prodigios que, que ayer nos permite ver, me siento tan privilegiada, en verdad estoy muy agradecida, gracias. Y ser ser protectora de, de un libro, wow, es algo que no, no, no, no, no. No tengo palabras para expresar esa emoción, aun cuando sin conocimiento empecé a escuchar ideas sobre lo de ser protectoras, yo, di, yo dije, yo quiero, o sea, no sé de qué se trata, pero yo quiero, si, si es para honra y para bendición, para que el nombre de Hashem sea exaltado, yo quiero. Les agradezco muchísimo. Gracias. Y ya porque ya, ya estamos aquí, aquí. Marujayem, Hashem. Gracias Angie, gracias. ¿Alganta raplaner. Me, me van a hacer llorar a mí. Eh, eh, yo yo no, no tenía planificado llorar yo de la canción. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué más puedo decir? Es todo Braja. La Braja se produce en la vibración. Si tú, si cada uno de ustedes no tuviera esa sensibilidad... Para, para, para ver lo que ven en lo que yo quiero dar por amor, eh, eso, eso no funcionaría, es vibración, es resonancia. De modo que celebro tanto esta cosa preciosa que tenemos juntos. Gracias, gracias. Todos ustedes están en mi tefilá siempre también. Gracias. ¿Qué gracias. Gracias. Bueno, Gracias, Angie, por hacerme llorar. Gracias. Gracias. Gracias. Seguimos.